amigos pescadores bueno en este bloque vamos a hacer una excelente pesca de tiburones al paro querandí ubicado al sur de villa gesel se accede por la arenera galati y bueno agradecemos este material a fernando de punto tiburón quien está realizando ya desde hace tiempo este tipo de pesca eh, bueno una pesca espectacular una sensación de pesca impresionante de no poder frenar estos tremendos tiburones eh, bueno, eh, ahí Fernando cuenta con todo lo necesario, arman un campamento, gasebo, bueno, eh, él brinda el servicio de la pesca completa, digamos, eh, meten las líneas en el mar unos 200, 300 metros, ya sea con kayak o con moto de agua. Van a ver en imágenes que, bueno, se usa un grampin, que eso eh, hace que la línea quede bien anclada, luego mediante un fusible, cuando uno tiene el pique, se corta, pierden el grampin y queda... La línea directa con el pescador. Eh, también lo van a ver que los posacañas son bien altos para mantener la caña bien arriba y clavarla bien en el fondo de la arena porque realmente los peces son muy violentos. Y bueno, después es toda adrenalina, la verdad, una pesca sensacional. Van a escuchar la chicharra del río que suena impresionante. La verdad, si alguna vez pueden hacerse un. Este tipo de pesca realmente vale la pena. Bueno, le vamos a dejar en, en pantalla el teléfono de Fernando para comunicarse. El servicio es completo. Eh, tienen el traslado, tienen, bueno, hasta la comida, bueno, equipos y el asesoramiento y el conocimiento para dar con estos trofeos. ¿no? En cuanto a la carnada, bueno, como siempre cabeza de lisa. En el aparejo, digamos, en la brazolada. Ellos colocan una o dos bollas bastante grandes de color negro Eso hace que la carnada no se fondee por completo y se ensucie con la arena La mantiene un poco elevada y, y de esa manera está como más fresca y no tan, tan sucia, digamos Bueno, han pescado hermosos Bacotas, como van a ver en, en imágenes, y en, en, en fotos eh, bacotas entre 70 y 80 kilos también se está dando el cazón una especie que también este, se arrima en esta época y por supuesto la chance también de algún escalandrum siempre está latente así que esperamos que les guste las imágenes allá va Santino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 Miramos el grampin. se va el grampin al agua, y ahí se va la lisa. ¿Eh? Dale, disfrutalo, momia, que, que está peleando ahí. No le aflojes que cabece. Eso, eso, eso. Dejalo que oh, se... ¡Vamos, pues Mati! bacota, ¡Vamos! Disfrutalo, disfrutalo, que esa corrida no la ves todavía. Dejalo que se cae. ¡Vamos, Mati! Uh, ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Es bueno! ¡Eh, qué dije yo! ¿Qué me iba a poner? ¡Vamos, ¿Qué? papi! ¿Qué ¡Vamos! Me pongo a este pica, dije. ¿eh? buscaré para el agua, buscaré para el agua. No, no le floqué la punta de la caña. Tremendo Bacota, recién nos cortó uno. Vamos Mati. A ver si lo sacamos este hermano. ¡Lucas! Ahí arriba está el hilo. ¡Lucas! Abre en la cola, ¿eh? ¡Hace por abajo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Papá, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá, mirá! ¡No ah, me vas el teléfono! ¡Pará, boludo, me va, a tirar el teléfono! Amando, amigo. Y después la para, para mis compañeros de pesca, el pollo, Marcelo Río, Miguelito Morena, Gustavito la Virgen, la verdad que se me cumplió un sueño hermoso con esta gente, un espectáculo. Y bueno, este, Fabio y Pacheco los trajo junto a, a Lucas. Y bueno, la verdad, una emoción impresionante, tuvimos una hora y media casi para sacar este bicho. Tira y pelea, que da calambre, te cansan los brazos, lo peleamos tres, cuatro personas. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, va. ¡Vamos, ah, no, lo no, ¡Vamos! No, no, no, no, no, no ¡Se va! ¡Vamos, se van! teléfono que te lo firmo acá. ¡Estoy ¡Ahí están! acá me estoy metiendo para vamos correte Santi se fue vamos muchachos te mostramos en Mariano Pesca estas mantas de supervivencia Coleman isotérmicas, miren lo que son ultra compactas entran en la palma de la mano ahí como pueden ver tiene un metro 35 por casi 2 metros 10 m. 42 gramos y medio pesa nada, nada de nada la vamos a sacar de su bolsita ideal para tener la guantera en la caja de pesca nos sirve para la lluvia, para colocar como aislante. Ahí la abrimos y me pongo la batica para abrir. <ríe> y a volar. Y a volar. Ahí está. Muy bueno. Pueden ver las mantas térmicas de Coleman en Mariano Pesca. Gomones Ibiza, embarcaciones desarmables y semirrígidas de todo tipo y tamaño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 todo derecho nos saca a la Asociación Argentina de Pesca. a jerezarinado siempre arranca no vamos bati ¿Cómo no, va eso <risa> está bravo el viento hoy no está sé bien. bueno vamos a ver esta es chocolate no tenemos vainilla preparado ya que vimos un ratito mucho viento hoy no pudimos.. o sea vos limpiar? el harinado lo que otro ingrediente le pones harina yo le pongo una latita de choclo siempre porque me gusta pescar a a pescar a mí así con maíz, ganadita de choclo, esencia de vainilla y agua del lugar ya ¿No hace falta más nada? No hace falta más nada, sí. ya para pescar tranquilamente O sea viene listo para usar, no hay que poner este harina Ya sí. o sea, bien, bien listo para usar Ah listo, buenísimo, con un poco Entonces, de agua este del un lugar un poco de aceite de vainilla, agua del lugar Y si querés un poquito de ganadita de choclo, lo que vos es quieras, nada y, y, Yo tengo la esencia, que ahora si querés le agregamos Ya tiene, este ya está preparado Ah sí. Sí, sí. sí, sí. Bueno, ahí le mandamos los resortes, los, los anzuelitos yo siempre le mando algún un, un chocrito ahí en el suelo. ¿Te me, me venís, ¿eh? La pongo con la batata? Sí. Ahí va. ¿Ya quedó? Y ahí queda. Espectacular. Espectacular. Va a llevar bien el lugar. Va a llevar bien, sí. Este es el de chocolate. Este es el de chocolate. Olé, a ver si te gusta el olor, sí, bueno. te da ganas de comer, no? Si, <risa> sí, para desayunar esta bueno. Ah, esta bueno. Bueno, es la de vainilla, también lo mismo, Plaza de choclo, si y, a, la de vainilla, y esta siempre. es la línea que están haciendo también, no? Esta es la línea que hacemos nosotros, la hace Pepe, tenemos también FIDER, en el caso la coreana. Bien. Bueno, apretamos dentro del resorte, bien Ahí. siempre le mando a uno el sueguito a un maíz. Que quede suelto uno, ¿no? Sí, lo, uno Ajá. los pincho y otro de que dejamos sueltito. Ajá. Ahí. Todos los poco lo metemos por acá. Ahí. Perfecto. Listo para lanzar. Está de pique. Para, vamos a ver si tenemos suerte. Gracias, Batí. No, por favor, vamos. En Berizo, Sebastián Ronin te invita a pescar reyes y bagres de mar. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin.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 ¿Qué pasó? ¿Siempre arrancó? Vamos. Con Gerry Ardinado siempre arranca. ¿Cómo capaz? ¿Qué tal? De... Sí, es de forma. Eh? No, no vi el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 ya se va ya gordita mira que lindo como se va, mirá cómo se va Qué lindo como se va muy bien Pepe, el jugador, que realinado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 la mejor fruta y verdura de la zona. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404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 Bueno amigos pescadores, en este bloque hacemos una pesca internacional de la mano de Javier Kohler de Zona Pesca, a quien le agradecemos el material. Bueno, una pesca espectacular en el Caribe colombiano. Este, nos contaba Javier que la mejor época para ir a pescar es marzo, abril, mayo, junio, cuando se acercan a la costa las grandes especies cazadoras como atunes, marlín, eh, dolfin, un lujo, la verdad, eh, tener eh, estas especies poder pescarlas en, con señuelos eh, prácticamente a pez visto se buscan los carlúmenes de especies menores que son atacados generalmente por los atunes una vez que se lo detecta, bueno, se practica la pesca en spinning con riles y cañas potentes en cuanto a señuelos tuvieron la verdad la suerte de pescar con señuelos de superficie, poppers la verdad una pesca espectacular porque se ve como el pez ataca al artificial, así que bueno han disfrutado de una pesca sensacional aquí en Colombia bueno eh, si quieren eh, darse el lujo de poder en algún momento practicar esta pesca Javier hace excursiones de pesca programadas así que bueno todo incluido traslado en avión, bueno, hospedaje, guía de pesca, todo para que usted vaya y pueda disfrutar de, de estas especies eh, espectaculares para, para la pesca deportiva Así que bueno, esperamos que le guste el material y eh, el agradecimiento a Javier. pile ballena, tiburón ballena, todo. una belleza. Arriba de la comenzó. Los atunes, estamos arriba de los atunes. Tomá, tomá. A ver, a ver, hazlo. Guarda, yo estoy con pescado también. ¿eh? Nota de la red. Aparte ah, de y él de mé Belgian a young fat